Muy buenas, soy Pedro Prieto y voy a presentaros el proyecto CITIZENS, que aborda uno de los problemas sociales más trascendentes y acuciantes de nuestro tiempo. Nos lo explica mejor que nadie nuestro amigo Eduardo Galeano. Marchan los dedos en dirección a la mano, marchan los dientes en dirección a la boca, los dientes quieren ser boca, los dedos quieren ser mano. Hay una creciente conciencia de la necesidad de juntarnos para que la democracia deje de ser algo cada vez más ajeno a la gente. Necesitamos juntarnos, necesitamos hacer funcionar la democracia. Para ello, precisamos de una sociedad civil fuerte, bien informada y articulada. No tanto para oponerse a las administraciones, sino para colaborar con ellas, para llevarlas de la mano ayudarles a perder el miedo a la participación ciudadana. ¿Dónde es que podemos empezar a crear esta democracia conectada? En el ámbito local. Necesitamos de redes sociales que cubran nuestros barrios y nuestras ciudades y que promuevan la colaboración y el cuidado de lo común. Esto es algo que, a día de hoy, ni Facebook ni otras redes sociales permiten. Hay una necesidad no cubierta y por ello estamos creando Citizens para interconectar a todos aquellos comprometidos con una causa, con cada causa, para que puedan promoverla con eficacia y así activar la inteligencia colectiva de nuestras ciudades. Ese es el problema, el desafío social que enfrentamos, ¿cómo abordarlo? Pues bien, tenemos bastantes ideas sobre cómo hacerlo, que son el resultado de casi nueve años investigando en el ámbito de la participación ciudadana municipal en países muy distintos de Europa y Latinoamérica. Siempre combinando la investigación aplicada con la experimentación, tratando de descubrir la mejor manera de usar las tecnologías de la información para potenciar la participación ciudadana. Y, por supuesto, analizando en el proceso muchas otras plataformas, más de 130, para aprender de ellas y así aprovechar sus puntos fuertes y evitar sus problemas. Como parte de este proceso de experimentación, hace exactamente un año y un día lanzamos la Agenda de Lenares, junto con los movimientos sociales del Valle de Lenares. Es una agenda colaborativa, un piloto con el que buscamos validar tanto aspectos técnicos y funcionales como los procesos sociales que rodean el uso del sistema. La agenda es muy fácil de usar. Te muestra un listado con todos los eventos cívicos y convocatorias de tu ciudad. Son los propios colectivos ciudadanos quienes crean estos eventos, proporcionando todas sus informaciones relevantes. El sistema está integrado con Facebook y Twitter y la verdad es que está funcionando. En apenas 12 meses se han publicado casi 1.500 eventos y ha habido un crecimiento sostenido en visitas y usuarios registrados. Los colectivos de la zona están encantados con ella y la sienten como algo propio e importante. Sin embargo, a esta agenda todavía le falta mucho. No es suficientemente replicable ni viral. La experiencia de usuario es deficiente. Es por ello que, con vuestro apoyo y junto con nuestros aliados, vamos a construir Citizens, que resolverá dichos problemas y estará expresamente diseñado para favorecer la extensión de su uso y su viabilidad social. A lo largo del verano vamos a lanzar dos proyectos piloto, en el Valle del Lenares y en la región metropolitana de Valencia. Y a partir de ahí esperamos primero asentar la experiencia y extenderla posteriormente a toda España. Los usuarios de Citizens, sus beneficiarios y clientes, incluyen en primer lugar a los ciudadanos tanto los más activos como los menos activos, típicamente, junto con sus colectivos, ciudadanos y todo tipo de organizaciones del tercer sector. Del otro lado estarían las administraciones locales y regionales, con los funcionarios y cargos electos. Además, hay otros actores relevantes, como son los medios de comunicación, empresas de ocio y culturales, y universidades y profesionales del ámbito de la participación. Nuestro modelo de negocio, que ha de garantizar la viabilidad financiera del proyecto, es de tipo freemium. La mayoría de las funcionalidades son gratuitas, pero también habrá funcionalidades especiales o servicios de valor añadido por los que se pueda pagar. Hay gran cantidad de demandas insatisfechas relacionadas con citizens, lo que permite una buena monetización de la iniciativa. Por ejemplo, no existe un estándar de agendas, no ya típicas, sino incluso culturales, y resulta muy difícil para los ayuntamientos conectar y saber qué piensa la ciudadanía. Los estudios sociológicos son actualmente muy caros. Todas estas son áreas en las que podremos ofrecer mucha utilidad a un precio reducido. El fundador y motor principal del proyecto soy yo mismo, pero a mi alrededor hay un equipo muy competente con distintas especialidades que dan lo mejor de sí mismos para construir citizens y que van a trabajar junto a nuestros diversos aliados en un proceso de co-creación que permitirá que Citizen satisfaga de verdad sus necesidades y facilitará la sostenibilidad social del proyecto. Queremos crear algo muy especial e importante, y con vuestro apoyo estamos seguros de que lo lograremos. Ayúdennos a hacer que todos contemos.